En aquel sentido, en noviembre de 2014, Barnum realizó la mayor operación internacional de la historia de la compañía, amb la compra de la Companía General de Electricidad, CGE, que d'un de uno de los grupos energéticos integrados más importantes de Chile. La dimensión total de la operación, incluyendo el de autoconsolidado y la participación minoritaria de las filiales, fue de 6.000 millones de euros. Esta adquisición nos ha permitido entrar en el mercado energético chileno a través de la principal empresa de distribución de electricidad y gas. Ha aportado al nuestro grupo más de 3 millones y medio de clientes, el 40% del mercado de distribución eléctrica, el 80% del mercado de distribución del gas y el 30% del mercado de GLP.